Eh, en diversos planos, creo yo. Por un lado, poner en el centro de la política pública, que entendemos por la producción social del hábitat, pero sobre todo con lo que es gestión del hábitat en riesgo. Eh, yo creo que casi todos tienen que haber mencionado que esto es un carácter procesual en el sentido que hay condiciones preexistentes en las que están involucrados todas las poblaciones, los sujetos, las familias y sobre todo ver cómo, cómo, cómo intervenir, primero en la emergencia ¿no? eh, y desde una perspectiva que tendría que tener algunos complementos para hacer insumo de la política pública un componente de tipo eh, complejo, ver la multidimensionalidad ser también multitemático ¿qué quiero decir? atender los daños más de tipo sociales, no solamente qué pasó con la infraestructura, el agua etcétera, ligarlo a, a cosas tan claves como, como los daños que ha provocado y trabajar también el tema de lo sanitario, la salud porque las condiciones ambientales de reproducción inicial de esa primera fase van a ser centrales, lo que se han puesto en juego es el daño de la vida, el daño de las emociones, las angustias no solamente las pérdidas materiales y después yo continuaría con algunas cosas que toda la política pública debería recoger es cuáles son los aprendizajes, las recomendaciones tanto para dos fases, para que esto no vuelva a ocurrir, vuelvan a ser las múltiples estrategias, de ahí la multidimensionalidad, los múltiples objetos para la prevención y ver cómo diseñar con la propia población, con un mecanismo de actuación planificada multictoral, vuelvan a ser las medidas, las recomendaciones, adaptadas, por supuesto, para cada escenario y cada contexto, eh, tener 100 sí, iniciativas para reconstruir. Pero no solamente reconstruir lo material, sino reconstruir el tejido social, los lazos comunitarios, que va a ser la única forma que las condiciones de prevención se puedan llevar adelante. En eso es interesante trabajar con las diversas viabilidades que todos los procesos deben llevar adelante. La viabilidad política, la sociocultural, la tecnológica, la ambiental. Es decir, que una política pública no puede ser una actuación descontextualizada. No es lo mismo un sismo en una zona que en otra, o cualquier tipo de emergencia habitacional. Y insisto nuevamente, hay que trabajar lo multitemático, las niñas y los niños, el género, los adultos mayores. ¿Qué pasa con la salud y la educación? Y no olvidemos una cuestión clave, la recreación, el gozo, la alegría y el festejo, que también se han visto dañadas. Y que puede ser la oportunidad para recomponer lo cultural, lo ancestral, desde volver a enlazar los, eh, los vínculos sociales. Bueno, eso.